hola en este vídeo voy a hacer un pequeño añadido al vídeo anterior en el que simulaba el cronómetro pero como era una simulación en la que todo estaba bien simplemente veíamos que todo estaba bien y, y no había ningún problema más que la, el pequeño retardo que tenían las señales de que pasaban de un contador a otro vamos aquí a, a simular un um, una versión del cronómetro que le ha añadido algún error para ver cómo lo descubriríamos ponemos aquí, como ya sabemos, las señales eh, le damos a a que empiece la simulación y teníamos aquí eh, los tiempos queríamos correr por unos 1200 microsegundos ponemos aquí 1300 microsegundos y le damos a simular por ese tiempo eh, sacamos esta ventana y la sacamos aquí esto es el hice por si sí. no es lo mismo que lo, si usas el privado bueno, entonces eh, ponemos aquí la simulación y vamos a ver si nos sale bien o no entonces, vamos a ver vamos a analizar un poco las señales eh, desde el principio vemos que eh, tenemos... vamos a quitar alguna señal que no nos hace falta esto y esto por ejemplo esto tampoco para aligerar vale, y esta es la cuenta que aquí en el ICE no sale en... no la tenemos en... en enteros, la tenemos en binario pero bueno, vamos contando eh, tenemos que contar hasta... hasta 100 eran y entonces, bueno, vamos a la, a la transición Ya sabemos cómo se hacía Ponemos aquí Vamos a la primera transición de esta Y vemos que Que bueno, esto debe ser 100 Y luego ya se pone en 0 Y vemos el retardo que teníamos antes Y bueno, parece que esto va bien Vamos a ponerlo un poquito más pequeño Bien Vamos a la, a la siguiente transición De... Entonces vemos aquí que, bueno antes de nada, vemos la cuenta de décimas y aquí tenemos la cuenta de décimas. Vamos a poner estas en, en entero. Vale, y entonces vemos que, que bien que la cuenta de décimas va bien, y de hecho, podemos movernos aquí en las décimas e ir eh, avanzando. Vamos a poner un poquito más pequeño. Bien, y vemos que, que vamos de, de, de vamos a ponerlo desde el principio. Contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Y luego a partir de ahí vamos contando segundos y luego las decenas de segundos, los minutos, todavía están a 0. Podemos ir avanzando. Aquí todavía vemos los, las cuentas de décimas. Tenemos las cuentas de décimas otra vez. Tenemos un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos. Vamos a ir avanzando con los segundos a ver cómo vamos. Le damos aquí a la siguiente transición, en segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, y aquí vemos que hay algo raro. Vemos que pasamos de 0 a 4 y aquí la cuenta de décimas de segundos no va bien. Vamos a analizar aquí dentro qué pasa. Ampliamos, vamos a la siguiente transición, y ampliamos y vemos que pasa algo raro ¿no? que la cuenta de décimas de segundos pasaba de 0 y empieza a contar décimas de segundos cada ciclo de reloj y esto ocurre durante todo este tiempo vemos aquí que va contando de 1, 2, 3, 4, 5 claro, la cuenta de décimas de segundo cuenta de 0 de a 5 y va a 0, 1, 2, 3, 4, 5, todo el rato. ¿Por qué ocurre esto? Vemos aquí también que la señal de S10 segundos no es un pulsito, sino la tenemos activada durante mucho tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo la tenemos activada. Esta señal la tenemos activada pues toda la cuenta de décimas de segundos, ¿no? desde 0 hasta 9 está activada. La tenemos activada también cuando los segundos valen cero y esto por qué ocurre? entonces tenemos que ir al código eh, vamos al código que he cambiado, lo he puesto mal adrede y aquí vemos que la señal de S 10 segundos que es la que vemos que está mal S 10 segundos la vemos que está mal aquí digamos que se me olvidó por eso comenté aquí el ponerla a 0, Y entonces la señal de ese 10 segundos Se pone a 1 cuando ese 1 segundo vale 1 Tenemos aquí ese 1 segundo que vale 1 Ampliamos un poquito Cuando ese 1 segundo vale 1 Se pone ese 10 segundos a 1 Y vemos que se pone justo Está retrasada un ciclo de reloj por lo que decíamos Porque ese 10 segundos está eh, registrada Es un vía estable Bien, entonces ese 10 segundos se pone a 1. Cuando es un segundo, se pone a 1. Es un segundo. Y cuando segundos vale 9. Y segundos aquí vemos que vale 9. Esta de aquí. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese 10 segundos se pone a 1. Eh, se pone a 0 cuando es un segundo, vale 1. Y, ese, y segundos no vale 9. Pero claro, ese 1 segundo que la tenemos aquí no se ha puesto a no se puede poner a 1. Por lo tanto, mantiene su valor hasta que vuelve a estar ese 1 segundo a 1 o sea que lo que ocurre es que vemos que ese 1 segundo está aquí a 1 y hasta aquí que se vuelve a poner a 1 toda esa señal de ese 10 segundos se mantiene a 1 y esta es la señal que hace que ese 10 segundos hace que cuente el contador de de 60 digamos de los décimas de decenas de segundos o sea que este contador de decenas de segundos el de decenas de segundos está contando porque ese 10 segundos está activo y por eso se ha vuelto loco este contador ¿no? y cuenta eh, todo el rato bueno pues así uno va viendo tiene que ir analizando así poco a poco porque eh, dónde están los errores de todos modos aquí veis que más o menos se ve claramente que que la señal de ese 10 segundos no sigue la misma eh, tónica que deberían seguir todas, ¿no? esta que digamos la de una décima se activa luego la de diez, un segundo se activa aquí y la de 10 segundos se activa, digamos, durante mucho más que un ciclo de reloj así que bueno, así más o menos uno tiene que ir buscando los errores con un poco de paciencia y ampliando y buscando las transiciones en, en las, cada una de las señales que, que forman parte del diseño